es viernes estoy preparando un vlog larguito eh, de octubre para el domingo que viene pero no quería dejarlos sin vídeo este domingo así que he decidido grabar un par de días conmigo porque mmm, va a pasar algo que me da mucha ilusión me apetece dejar este par de días de recuerdo y me apetece dejarlo documentado pues para mí del futuro, nada, me voy que ya llego tarde, voy, voy en bus outfit of the day Soy de las personas que viven pegadas a un libro, y siempre que sé que voy a tener un rato para disfrutar de él, lo llevo conmigo. Supongo que simplemente me gusta romantizar un poco los viajes en el transporte público. Estas últimas mañanas parecen el día de la marmota. Madrugo, voy a clase de 8 a 10, estudio de 10 y media a 1, voy a clase de 1 a 2, y alguna que otra vez me quedo también a la de las 2, pero la mayoría de veces estoy tan cansada que me acabo yendo a casa. El clip que estáis viendo ahora mismo soy yo en las 2 horas y media que estamos en la biblioteca por las mañanas, cuando no tenemos prácticas. Antes de empezar a estudiar me gusta coger mi agenda y ponerla al día, anotar las tareas que hice o no hice el día anterior, y ver lo que me toca hacer en ese momento. Os prometo que más adelante grabaré un vídeo contándoos cómo me organizo, pero mi método día de hoy es un poco abstracto y prefiero esperar a que coja un poco más de forma antes de enseñároslo. Me soléis preguntar cómo me organizo y cómo hago para no agobiarme y llegar a todo. Os lo cuento. Me agobio, no llego a todo y nunca siento que mi método de organización sea el mejor. Pero es que nunca voy a estar satisfecha al 100% con él, ni con lo que me da tiempo hacer en un día. Siempre tengo la sensación de que me faltan horas. Pero es que es una sensación que se ha convertido en rutina y simplemente intento cambiarla por el pensamiento de: mira, paso a paso, no te agobies si no haces todo lo que quieres. Tienes que disfrutar también del resto. Y esto es lo que me empuja a levantarme de la silla aunque no haya terminado lo que tenía planeado y a desconectar: a hacer deporte, a quedar con mis amigos, a leer, a escribir y hacer el resto de cosas que me cargan las pilas para descargar la batería en la próxima tanda de estudio. No somos robots y es imposible que hagamos todo perfecto. De hecho, lo bonito del ser humano precisamente es su imperfección. Paso por mi cole de antes siento una gran nostalgia y felicidad. Fue mi segunda casa hasta los 16 y me costó un montón decirle adiós. Pero hoy en día me siento muy afortunada de haber pasado esos años tan bonitos ahí. Y no sé, siempre que paso cerca me quedo un rato como mirando a los niños que están ahí jugando en el patio y no sé, es algo que me evoca muchos recuerdos y que me saca una sonrisa siempre. Los viernes y sábados por las tardes siempre quedo con mis amigas y con Aitor. Tomamos algo, cenamos fuera, nos echamos unas risas. ¡Ayzol! Dime. ¿Me puedes hacer un favor? No. <risa> Permiso para... Permiso para... No hagas zoom. y Ellos son la fuente de mi motivación para la siguiente semana. Es bonito estar solos, dedicarnos tiempo a nosotros mismos y hacer todo lo que nos gusta. Pero también es increíblemente bonito compartir nuestra vida con las personas que más queremos. Desayunar sí. sin sacar fotos. Y le llevas al mejor sitio de todo. ¿no? Sí. A sufrir más que... ¡Qué ah, malo soy! <risa> Para mí, a nivel personal estos últimos meses, ya os he comentado, han estado llenos de cambios en mi día a día, en mi forma de pensar, de actuar, en los planes que hago y que me apetece de llevar a cabo Quería que este cambio también se viera reflejado en mi aspecto Así que por fin me he atrevido a dar el paso que llevo queriendo dar muchos años Perdón, es que voy a ser increíblemente pesada con la pelota. Me gusta, me gusta mucho. Y ahora os traigo conmigo durante esta mañana. Es que diréis, ¿por qué no edito si lees y tal y te tomas un rato para ti por la tarde medio por la mañana? Pues bien, es que soy una persona que cuando se corta el pelo no puede dejar de pensar en que se ha cortado el pelo. Entonces, como ya me conozco y sé que no me voy a concentrar, pues digo, bueno, pues a la mañana, mientras, mientras lo hacemos voy editando y tal, que puedo distraerme. Y por la tarde, pues ya me centro. Quiero tomar el día un poco de relax, de descanso, dedicarme a mí básicamente, al contenido que quiero crear, a mis amigas, a mis hábitos. Para mí este tipo de días es un prototipo de día que hace que nos sintamos bien con todo lo que nos rodea y me parecen muy necesarios. I just need some help getting back But that's not something they tell you these days. I never wanted to be that girl But I'm stuck on this rural street And my smile won't come but my hair still curls And I guess that's how they recognize me I'm not actually here I've forgotten what I came here for You at the bro the bright Be cold and bitter, like ok, okay. could in amigas de Pastora Me acuerdo amigas mi <coughs> that's what I've come to No sé por qué está torcido. Y sí, muy alto. Es que se me, se me hace muy bola, de verdad. A ver, voy a reconstruir todo otra vez. Vale, eh, no quería cerrar el vlog sin pasarme por aquí en plan hablando cara a cara porque... No sé, porque para mí la parte más guay de los vlogs es que creo que son súper personales. Entonces me apetecía pues eso, hablar un poco con vosotros antes de cerrarlo y bueno, de, pues de seguir un poco enseñándoos el resto de mi día eh, no os voy a contar lo que han sido estos otros días para mí porque estoy segura de que entre el audio y el vídeo os habréis hecho una idea así que creo que es innecesario pero bueno, ahora eh, voy a cenar con mis amigas eh, no sé si tendré que sacar coche no yo no lo sé, que me apetece un montón verles, o sea, es que les quiero un montón y es como nuestro plan de sábado porque al final como que todas llevamos una vida súper diferente, en plan son mis amigas de toda la vida y claro, al final cada una estudia una cosa diferente, entonces es muy difícil coincidir pero los sábados para nosotros son como sagrados y eh, el 90% de los sábados, 95% de los sábados quedamos y cerramos fuera así que ese es mi plan de hoy y nada, respecto al pelo, eh, no sé, llevaba muchísimos años queriéndome cortar el pelo y no me atrevía. De hecho es que lo voy a escribir ahora mismo a una amiga porque yo me acuerdo que en bachiller le dije va, eh, el año que viene me corto el pelo por aquí. Y no lo hice y le dije va, el siguiente y tampoco lo hice, el siguiente y el siguiente y tampoco. Y siempre me lo recordaba, así que lo voy a escribir ahora mismo. Y, y no sé, por fin me he atrevido y estoy muy contenta, o sea, creo que va a ser mucho más cómodo a la hora de lavar. Y más que todo porque la vida... Está constituida como por diferentes ciclos y etapas y creo que también reflejar que sientes que has cambiado de etapa o de ciclo, no sé, me parece importante y a mí es algo que me hacía ilusión, o sea que no sé, quería que se viera reflejado en, el, en mi aspecto físico también y no sé, estoy estoy living, o sea, muy contenta, no sé, sí, es que llevaba ya demasiados años llevando el pelo de exactamente la misma manera, o sea que ya, pues eso, ya me apetecía cambiar. Bueno, es verdad que el año pasado me hice flequillo, pero es lo único um, así atrevido que me he hecho. Con el outfit que, eh, camiseta y pantalones de subdued, a mí me gustan mucho estos pantalones, pero, si no, puedo, sí, son así, tiro abajo. Y las Nike de hace muchos años. Hoy ha sido un día guay, he desconectado un montón, no sé, estoy contenta. Hoy tengo muy contento, feliz. <risa> Le da likes. Mira, <risa> es que mira <risa> cómo van a <risa> comer. la la ¿No, no, no <risa>